Está muriendo muchísima gente de COVID ¿eh? Yo no sé por qué salud pública insiste en ocultarlo Ojalá y que la fiebre de la vacuna para gastar estos recursos Hagan entender a los dominicanos que aunque usted esté vacunado Si usted no usa la mascarilla, no guarda el distanciamiento, no se lava las manos No se aglomera no intercambia una juca para que la saliva, además de la hepatitis, le llegue el COVID-19. Esta sociedad está en peligro. Muere mucha gente y lo ocultan. Y lo peor de ocultarlo es que hay gente que va a funerales a contagiar a todo el que va. Que no le dice que su ser querido murió de COVID-19. Por eso yo no voy a funerales de nadie. Y pido disculpas a los amigos que mueran en estos tiempos, y lo hago siempre por aquí. Ni a la misa de San Judas Tadeo el patrón de la policía que me invitan a, ni a ninguna actividad que implique colectividad cúmulo de gente porque el animal dominicano no ha entendido el bípedo implume que la vacuna no lo hace inmortal y que usted con la vacuna, a usted con la vacuna se le va a contagiar el COVID Igualito, lo que usted va a tener unas consecuencias más benévolas Porque va a permitir que en vez de entubarlo y que usted se muera como un perro Alejado de su familia, agotado del patrimonio familiar Yo le dije a usted que vi una cuenta de una clínica privada aquí de, de una persona pudiente 3 millones de pesos Así los lo, lo, lo, lo dueños de los médicos, los dueños de clínica cambian su carro, hacen niveles, compran casas con esos pendejos ¿Mm? y Lo que usted va a tener es que esa vacuna va a permitir que con una mayor cantidad de anticuerpos Los efectos sean más benebles y a lo mejor pase como una simple gripe que con un tratamiento responda a su organismo Pero usted va a contagiar igual a su madre, a su niño que ahora es que se acaba de aprobar recientemente en la Organización Mundial de la Salud la vacuna para niños de 5 a 8 años. Te paso inmediatamente, hermano, hay que tener cuidado con eso. Hoy murió el regidor Reinaldo Caraballo, en Higüey, de COVID. Aquí han muerto tres empresarios amigos mío, de COVID, de complicaciones de COVID. Incluyendo mi amigo Romeo González, que yo no le iba a decir, él murió de, de complicaciones del COVID-19. Entienden, Entonces las familias ocultan todo ese tipo de cosas Deben tener cuidado Y Salud Pública debe sincerizar esos datos Porque podemos echar para atrás Yo estoy viendo los estadios llenos de gente Bebiendo, fumando Como si no pasara nadie sin mascarilla nadie ¿eh? Y Salud Pública no está cumpliendo con su papel Y volvieron los testeos Y la gente en la calle La gente volvió a su vida normal Parece que al dominicano le gusta la macana a los palos La mascarilla la policía Y quieren que nos encierren otra vez es una advertencia que dice...